hola bienvenidos a mi canal eh, otra vez vamos a trabajar de pie esta vez vamos a trabajar otra vez con cera abeja aquí tenemos las las pastillas pero bueno por, también podéis hacerla con la lámina de, de cera la, la de las colmenas os vale perfectamente tenemos aquí nuestro recipiente si no tenéis una, una olla semi-profesional como esta, una olla normal de casa con agua y un cacharrito de mejor de lata, una lata vieja de, de conservas, os valdría perfectamente. Más recomendable que si es de cristal, que podría, podría romperse. Bueno, pues vamos a hacer una vela de cera abeja pero esta vez lo que vamos a hacer con la, con la vela va a ser tornearla ya lo había hecho en parafina y esta vez voy a demostraros que también se puede hacer tranquilamente con, con cera abeja bueno pues vamos al lío bien empezamos con la mecha Vamos a tomar la medida que es la de nuestro recipiente que tiene cera Así más o menos Y a continuación le voy a hacer un, un nudito una, Que me quede un, una, un poquito para poder colgar la mecha Así más o menos Y al otro lado pues una tuerca o una palometa como es este caso Ya que no tenía a mano una tuerca Un, un nudo sencillo y ya está ¿Veis? Me queda por la parte de arriba para poder engancharlo Y abajo el contrapeso Empezamos sumergiendo la, la mecha Tenemos al lado un recipiente con agua Para después sumergirla también en agua Para que se vaya enfriando más rápidamente Aquí la metemos en agua Y vaya cogiendo consistencia cera y agua básicamente así os aparto un poquito la mecha para que podáis ver bien ya ha engordado un poquito la mecha la vamos a colgar un poquito y ya que, ya que ahora sí ha engordado un poquito le podemos quitar lo que es eh, el peso el contrapeso así y ahora seguir sumergiendo hasta engordarla al tamaño que, que queramos Ya veis que os he acelerado aquí bastante el vídeo Ya ha cogido bastante forma Seguimos aún así engordándola Aún la queremos un poquito más gruesa Le voy a quitar un exceso de, de cera que tiene en la parte de, de abajo Hasta llegar a la mecha Es importante quitarle este exceso de, de abajo. Porque si no nos iría engordando en la parte inferior. Y ahí no tiene mecha para poder consumirse. Y bien, seguimos sumergiendo en cera. Y en agua. Así. Bien, ya hemos llegado al grosor que queríamos. Ya veis que no está durando mucho este vídeo. Es bastante rápido. Ahora que, que está a la temperatura adecuada, está blandita, podemos moldearla perfectamente. Le voy a pasar por encima. Lo que es un rodillo de cocina. Pero es que es más, no le voy a hacer apenas fuerza. No. está tan blandita que simplemente apoyando el rodillo sobre ella ya. Ya se va aplastando. Vamos a volver a pasar Así hacia arriba También Es importante empezar de arriba hacia abajo Y después otra vez hacia arriba ¿eh? Ya veis que Es que no hago, no ejerzo ninguna presión Sobre el rodillo Simplemente lo paso por encima de la, de la vela Es mucho más fácil hacer la vela eh, torneada empezando eh, por la propia vela haciendo tú la vela desde casa que comprarla ya hecha eh, práctico sí es muy práctico pero así sale mucho mejor bien ves que se ha aplastado le podríamos dar formas ahora simplemente lo voy a retorcer un poquito para tener nuestra vela torneada bueno si te ha gustado este vídeo lo que estás viendo ya sabes, suscríbete a que estás esperando Darle al like para los algoritmos Ahora dejamos enfriar un poquito la, la, la vela Nada, unos, unos segundos ya se enfría con el agua Y tenemos nuestra vela torneada lista Espero, como he dicho antes, que os haya gustado el tutorial Ahora veremos encendida. Aquí la tenéis encendida. Y muchas gracias eh, por verme.